Hemos atravesado tres olas, estamos logrando controlar esta última ola que ha sido bastante, con mayor cantidad de casos que todas las anteriores, pero pese a eso, hemos logrado mantener la letalidad por debajo del 2.8. Hemos cumplido el mandato de nuestro hermano presidente. Hemos tenido una primera ola con una letalidad del 6.2. Y gracias a una estrategia integral vamos a salir adelante. No solamente nos vamos a centrar en la prevención y en la promoción, que para nosotros es lo más importante. Es más importante que atender a un paciente cuando ya está enfermo, nuestra tarea es evitar que se enferme. Son más de 266 brigadas que se van a desplazar en toda la ciudad del Alto, en los 14 distritos, las 5 redes de salud, en coordinación con los 58 centros de salud. En este contexto se ha coordinado con organizaciones sociales, FEJUVE, Juntas de Vecinos, la Cor, el Alto, gremiales, transportistas, y cada brigada se va a desplazar la autoridad correspondiente para llegar a los mercados, a las ferias, a las paradas de los minibuses.